y después a, cuál, a qué personas a qué persona o personas se lo van a dar. Y vemos con qué nos encontramos después de la primera ronda, si ya tenemos a los dos ganadores o si necesitamos una definición de segunda ronda. ¿Está bien? Entonces, habíamos sorteado, eh, Fernando, eh, antes de empezar, eh, estableció el orden de que iban a ser los votos de cada uno de los jurados, Vamos a hacerle la misma modalidad que ha tenido Fernando durante el transcurso de las presentaciones de cada uno de, de, de los ponentes para poner, el, para poner el reloj y que puedan ir siguiendo el tiempo, para que vayan siguiendo los jurados, para mantener más que nada el ordenamiento en la exposición. Le podemos dar un extra, como decíamos, 18 minutos, John, no, un segundo más. No, no va a tener tal vez la rigurosidad que por ahí pudo haber tenido el. El 7 Impact con Fred, pero sí que no pase de ese minuto de no. ¿Está bien, amigos del jurado? Vamos a empezar primero entonces con, con Andrea, Andrea Fernández, entonces que había sido sorteada. Repasamos el orden: Andrea Fernández, luego Gerardo Silver, Rafael Calvet y Fernando Celis, sería el cuarto de los jurados que ha, sido votado para, que ha sido sorteado para poder dar su voto. Fiscalizaremos mientras tanto, seguramente cada uno de ustedes que está mirando que mientras Fernández y yo vamos a ir levantando, ¿está bien? Empezamos entonces, Mira, acá pongo el reloj en la misma modalidad, la cámara y el tiempo para tu voto. André, todo suyo. ¡Ay! ay. Oh, bueno, muchas gracias Ari, gracias Fer, gracias a todos. La verdad, yo necesito más puntos porque son geniales, los seis, los seis estuvieron increíbles y necesito darles un punto a cada uno pero bueno, sé que no me lo permiten, así que voy a distribuir mis tres puntos. ¿Mi primer punto? Mi primer voto para Eduardo, me encantó, este, su pausa me encantó, y te voy a hablar a vos, Eduardo, me encantó tu pausa, tu sensibilidad, tu acento, ni te cuento, y esa invitación de ir hacia cuando éramos niños, así que un punto para vos, un voto para vos, mi otro voto, por supuesto, para André de La, de la Plata, me encantó esa sensibilidad, cómo trajiste una experiencia personal, al servicio de, de, de esta charla, de, de esta conferencia, así que estuviste genial, brillante, eh, y algo que me, que me hizo sentido cuando dijiste soy grandiosa, te aplaudo, sos grandiosa, me encanta, y bueno, a seguir inspirando almas, y Rodri, al final para vos, otro voto, genial, estuviste brillante, por supuesto, necesitamos de más personas como vos, y acá, un minuto cero, un minuto cero cinco lo tengo que dejar, me encantó compartir con ustedes, gracias, gracias Eva. Este, Fernando, Aria, todos, gracias, chau Gracias Sandre Tenemos entonces los primeros tres votos Vamos a escuchar ahora ¿Le podemos, le podemos dar un poquito más de tiempo al jurado Es muy poco un minuto. No, yo soy muy obediente Soy muy obediente y además Estoy aprendiendo porque hice el curso con Ariel Golvar Así que hablo rápido, concreta y profunda Vamos Guau, wow. le dimos un minuto cinco A ver, son cinco segundos ¿eh? Gracias, Andri, divina. Gracias, gracias. Vamos a ver eh, ahora Gerardo, desde Uruguay. Ok, este, la verdad que siete minutos es mucho tiempo para decir muchas cosas y la verdad que, que, que me encantaron todos. Reconozco nuevamente a los 300. Es una responsabilidad elegir o votar eh, con tres votos. Así que yo le doy 0.50 a cada uno y ahí puedo repartir mis, mis tres puntos. Este, creo que, que una de las cosas que, que, que vi es la capacidad de crear sobre la marcha, sobre el tema sobre el que hablaron. Eh, yo lo que hice fue trabajar sobre distintos temas, sobre relevancia, sobre el valor, sobre la presencia, sobre la sinceridad, sobre el impacto, sobre la energía, sobre la aliazón, que es muy importante, cómo empezaron y cómo terminaron, lenguaje corporal, emocionalidad, atención durante los siete minutos y fundamentalmente el público al que vamos en esta eh, tercera o cuarta edición de desafío Constitucionalidad. Por esa razón, sin decir mayores comentarios sobre cada uno, quiero destacar que justamente coincido con Eduardo, coincido con eh, Andrea y coincido con Rodrigo. Esos tres puntos van uno para cada uno de ellos. Eh, sin desmerecer a los otros tres, que eh, obviamente los esperamos, <risa> los esperamos en la próxima elección, eh, la relevancia en el caso de Eduardo... Eh, la capacidad de, de mantener la atención en el caso de Andrea, donde ahí desplegó algún tema, perdón, me pasé, desplegó un tema de, de su tema actoral, y el público al que vamos, de Rodrigo, con tanta, con tanta muestra de, de, de cosas útiles y herramientas que le pueden servir al público que nos vea. Un gusto y muchas gracias y los felicito a todos. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos entonces tres votos, ya dos jurados, tres votos repartidos. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Rafael. Tenés un minuto y un poquito más, como vos me pedías. Estamos buenos. Sí, sí, bueno, muchas de... gracias. Muchas gracias. Algo mágico pasa con esto de los sorteos que ya hemos mencionado otras veces, porque fíjate yo, intentando así eh, quedarme con la esencia, ¿no? empezaba Roberto hablándonos de, del encuentro, como decía Vinicius, la vida es el arte del encuentro, después continúa wow, Cuau con, con, con las alas desplegando y esas alas del de conocimiento y la práctica y, y, y, de, y, y las del miedo que continuaba Eduardo y me resonaba una historia que, que cuento muchas veces que son las alas del aguilucho que tiene miedo a tirarse y cuando se tira o la madre le empuja empieza a letear desde el miedo y es ahí cuando empieza y aprende a volar por lo tanto me resonaba muchísimo. ¿Sería Silvia con, con recordar con con la importancia del recordar y, y, y los aprendizajes que me emocionó, los, los que saben algo de latín saben que recordar bien el latín, volver a pasar por el corazón o volver a sentir, y es importante. Y desde ahí Andrea nos hablaba de inspiración, de aceptación, de colaboración eh, y efectivamente de, de alumbrar sin deslumbrar, ¿no? de ayudar un poco a los demás. Y cerraba Rodrigo, como no puede ser de otra manera, con la comunión, con la comunidad, con los vínculos, eh, y, y con lo que hemos dicho tantas veces, lo afectivo es efectivo y todo remite el amor. ¿no? Entonces ha, ha habido una magia de coherencia lógica y todo eso. Como han dicho mis anteriores, les daría un punto a todos, todos son ganadores, pero ¿con qué? desde el corazón con que me quedé muchas, muchas, muchas ganas de seguir escuchando, yo voy a cambiar un poquito mi voto y quiero darle un punto a Roberto, le voy a dar un punto a... ¡Guau! Wow, y un punto a Eduardo, porque me, me, me encantó y me emocionó, digamos, la, la, la, la ponencia desde las heridas. Entonces, pues bueno, eh, esa discrepancia no significa que no me hayan emocionado las seis, pero así estamos. Gracias. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Ariel. <risa> Gracias, Rafa. Bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. El, el turno ahora. El último de los jurados. Bernardo Selis. Listo, bueno esto está reñido porque yo estoy sacando la cuenta desde acá y eh, bueno como han dicho todos todos son ganadores porque entre todos lograron inspirar a un gentío. Yo estoy chequeando todo la interacción y de verdad cada uno de ustedes tienen esa capacidad de poder llegarle al corazón. Eh, yo también en cuenta pues sí el delivery, el contenido, la energía y corazón y yo dividí mis votos, tres votos. Uno para Roberto eh, Montoya, Roberto chileno en UK, que desde el principio demostró algo, de corazón y una familia, un hijo encantador, un ambiente cool, la música, una cuestión. Eh, Cuau con sus alas y con su experiencia. Y mi último voto va para Andrea Yacuzzi con corazón, full. Muy bien, muy bien Fernando, muchas gracias. Bueno, ya tenemos entonces, en primera ronda parece que resuelto eh, por mayoría de votos tenemos, en este caso por definición matemática, eh, a cada uno, por lo menos a los dos, a los dos ganadores, eh, que son Andrea y, y Eduardo. Um, así que bueno, felicitaciones, señores. A ver si, si están los aplausos, si podemos abrir los micrófonos, Seba, para escuchar los aplausos del resto de, del grupo de los que estamos conectados aquí en ¿no? el Hay momentos que son regalos, ¿viste? Porque el poder ser parte de este compartir y cómo nos va movilizando una idea en la cabeza de lo que nos desafía, en el corazón lo que nos emociona. Y en las tripas, en lo que nos llega, y nos encontramos en nuestro propio reflejo y el poder tener este collage y esta mezcla de ideas y de cosas sentidas realmente hacen que un momento sea memorable. ¿no? Y lo han construido y hemos sido parte de eso. ¡Qué lindo! Tenemos entonces a Eduardo y a Andrea como, como ganadores, pero somos todos celebradores. Así que, bueno, felicitaciones, felicitaciones a todos y muchísimas gracias. Ha sido maravilloso realmente escucharlos y ser parte de este recito. Gracias también. Felicidades a todos y a todas. Muchas gracias, gracias. por compartir este, este espacio. Roberto, a, Cuau, a Cuauhtli, a Eduardo, a Silvia, a Andrea, a Rodrigo, eh, y por supuesto a todos los que participaron, eh, al público que lo está que lo está siguiendo, sí, eh, que por supuesto también tiene sus, sus propias, sus propias eh, impresiones, y, y bueno, lo, lo interesante es que todos los que están acá, todos los que están acá los vamos a ver en Desafío Coaching 30 días, no es que nadie se está quedando afuera, y esto es lo más importante, sí, de volver a repetir, todos van a estar en Desafío Coaching 30 días. Así que felicitaciones para todos, en este caso particular, entonces Eduardo y Andrea se sí, han eh, quedado para hacer las ponencias eh, de una obra. Entonces, eh, bueno, estoy leyendo acá la, las cosas que ponen, sí, eh, hay que decir que, que Cuau tiene, tiene un público seguidor bastante bastante grande, hay que reconocer eso también. Gracias, Úbico, público legal, conocedor. Sí, sí, sí, sí. De todos, pero hay que decirlo, ¿sí? Ya, claro. ya de su medio ya tiene ahí, un, tiene ahí como un... viene ahí como una banda de gente atrás, con la sala, todo eh, eh, Así que bueno, ahí lo van a tener, van a estar también, por supuesto. Bueno, y todos, ¿no? Así que... Eh, un, un placer a todos, ahí nos dicen pongan su foto Es importante, es importante una cosa, que los puedan empezar a seguir en las redes sociales Así que Seba si los podés de nuevo, sí, ponchar iba a decir así en la televisión Mostrar a todos, que, que se vean los nombres y que los empiecen a seguir Y que empiecen a compartir los videos de ellos Eso, eso es muy importante porque la, la identidad digital hoy es algo, sí, que, que genera impacto y, y, y la verdad es que los seis han generado un impacto enorme en la audiencia los seis cada uno a su manera entonces que lo sigan y puedan y puedan compartir no eh, a nosotros también <ríe> así que bueno ahí se los ve a todos no entonces ahí la tenemos a Silvia Cazar con Z Silvia dónde te pueden seguir Hola Fernando, estoy en Facebook en este momento con Sil, como Silvia Elizabeth en Instagram pnl.silvi.es y una vez más feliz de haber estado aquí, agradecida inmensamente de compartir con grandes, todos, cada uno de ustedes. Me llevo aprendizajes inmensos y, y nada, nos veremos en septiembre en Desafío Coaching. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Rodrigo, ¿dónde te seguimos? Estás sin mic. El mic está congelado. Está deshabilitado el micrófono de, de Rodrigo. A ver si lo, si lo podés abrir. No tenemos audio por ahí. Si, si lo... Ahí está. Ahora ahí sí. Está. Ahí está, sí. Ahí estamos. Decía en YouTube, en Facebook y en Instagram, como Rodrigo Mauregui. Ahí pueden seguirme. Todos y todas las que quieran. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eduardo, ¿dónde te seguimos? Claro, gracias. En Facebook, en Facebook como Imani MX. Imani MX. Imani ah, MX. Es importante decirlo, ¿eh? Imani MX. ¿eh? Bien, Andrea, Andrea Jacuzzi en Face como Andrea Jacuzzi Coach, o en Instagram como Andrea Jacuzzi. Gracias, infinita. wow No te yo... fanáticos. <risa> iba a decir eso, como a mí ya todos me siguen, por favor sigan a los otros, ¿no? <risa> <risa> este, Yo en todas las redes sociales soy wow Arau. -u -a -u -a -a C-U-A-U-A-R-A-U Arau En Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter Y en mi página personal CuauArau.com Ahí me pueden seguir, muchas gracias Ok, Roberto Montoya Roberto De paso de contarnos ¿qué hora es ahí? Estás sin micrófono A mí me parece que lo perdimos justo Quedó congelado se quedó, se quedó En el momento que iba a decir la hora Dices, ¿qué hora será? ¿No? ¿Qué hora será tan rara? <risa> se ha detenido el tiempo. En el país. Se dio cuenta de la hora que es y se quedó, <risa> en shock. se quedó en shock. Se quedó en shock. Bueno, ya que está, mientras tanto, Gerardo, ¿dónde te seguimos? Bueno, eh, Gerardo Silver, por mi nombre, en Facebook, en, en, en Instagram. Eh, por su Coaching y Comunicación y por la comunidad de Coaching del Uruguay y Latinoamérica, que invita a todos a ser parte, y que bueno, que estuvimos compartiendo ahí en eh, lo que fue esta elección y lo que hacen con Desafío como embajadores de Uruguay. Así que muchas gracias y saludos. Genial, muchas gracias Gerardo. Rafa Calvet, ¿dónde te seguimos? Pues yo como Gerardo, los viejos no perdemos tiempo en tener nicknames, así que como Rafael Calvet en Facebook, en, en LinkedIn, en Instagram y si acaso también una fanpage, la Academia, al Bien Vivir en, en Facebook también estoy por ahí. Ok, muchas gracias. Fer Celis, ¿cómo te seguimos? Sí, me pueden seguir a través del Instagram, arroba Fernando Celis. Y a través de la Academia ILS Academy en Facebook y en el Instagram es arroba Academy Cool con dos O. Ok, genial, gracias Fer. Andrea Fernández, que no está en Texas. No, por favor, estoy en Las Vegas y si me quieren seguir, los espero. Ah, ¡Vamos! Y es si Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados, Andrea Coaching. Andrea Coaching, o oh, me pueden venir a ver el Jueves 29 en Miami junto a Caro Buratovich, Vamos a estar en una super conferencia, Tiré el chivo. Jueves, jueves los espero. Genial. Ariel Golbar, ¿dónde te seguimos? Bueno, en arroba oratoria consciente, es el, en Facebook eh, y en Instagram también, como oratoria consciente, la forma más rápida y directa de encontrarme. Genial. Bueno, y a nosotros ya saben, ¿no? O sea... Desafío Coaching en 30 días, en este momento están ahí, eh, en Instagram tenemos Coaching Global, sí, si buscan Coaching Global van a ver que, que, que ahí estamos, no hay, no hay un Instagram de Desafío Coaching porque está todo concentrado en Coaching Global, pero ahí vamos publicando todo. Personalmente, si me buscan Fernando.Science.for, también voy publicando muchas cosas. Bueno, ok, entonces llegamos al cierre de esto, ¿cuándo nos volvemos a ver? Nos volvemos a ver el 2 de septiembre. 2 de septiembre nos volvemos a ver, ¿por qué? Porque inicia la cuarta edición del movimiento más grande del mundo, del mundo relacionado con coaching, desafío coaching 30. Esperen que volvió, volvió Roberto antes que, antes que cortemos. Roberto, ¿dónde te seguimos y qué hora es? En este momento son las 2 de la mañana. Wow. Es un poco tarde. Bueno, bueno, nada mejor que recibirlo en casa con un buen mate argentino que acá en Inglaterra es un lujo. <risa> Puede ser Uruguaya también. Bueno, ahí ¿tiene su, tienen su lucha interna entre la hierba uruguaya y <risa> yo juego de las dos. Bueno, mis páginas son eh, Romontoya Oficial en Instagram, me pueden buscar en YouTube, en mi canal de YouTube, con Romontoya, romontoya en Facebook y eh, romontoya.com, que es mi página web donde me comunico con toda la gente con todos mis pacientes de muchos lugares, de muchos países. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Entonces, eh, ah, hay que contarles algo. En realidad hay algo más antes del de 2 de septiembre. Este miércoles, el miércoles que viene, ¿sí? ¿Es qué? ¿Es, que? ¿Es miércoles ya? Miércoles 28. Miércoles 28, 28 de agosto a las... 11 horas de Argentina, de Caracas, 9 eh, de, de Ciudad de México, de Bogotá, de Quito, y lo que sea. ¿sí? Queda, eh, en ese horario va a haber algo que lo hacemos por primera vez y está muy bueno, vamos a hacer una rueda, eh, una primera rueda de prensa virtual internacional. Desafío Coaching 30 días, es una rueda de prensa que va a ser transmitida en este mismo grupo, en el grupo de Desafío Coaching 30 días. Medios de prensa de todo el continente van a estar en esa rueda de prensa para saber de qué se trata esto de Desafío Coaching 30 días. Así que eh, lo van a poder ver, va a ser bien interesante conocer también las preguntas que la prensa tiene para, para hacernos. ¿sí? Así que ahí vamos a estar los que lo quieran ver. Si alguien de ustedes pertenece a algún medio de prensa y quiere ser acreditado, obviamente la acreditación no es virtual, pero no es en, en, en donde se va a transmitir en Facebook Live, Facebook Live no, ahí simplemente es para verlo, ¿no? pero hay plataforma donde ingresa la prensa, escriban a prensa si alguien tiene que ver con la prensa y creen que eh, representan un medio o conocen algún medio que les gustaría que esté presente en esa rueda de prensa, lo que hacen es escribir a prensa.coachingglobal.club para eh, comunicarnos y ponerse en contacto con, con nuestro equipo de, de comunicaciones y de prensa para poder participar de eso. Así que, les pido por favor a todos los oradores que no se bajen todavía de la plataforma, Seba, no, la, no corte la plataforma, solamente desconecta el, la transmisión en vivo. Eh, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Entonces nos estamos viendo el 2 de septiembre en Desafío Coaching, 30 días. Chao, chao. Ok.